Hola a todos, este es mi nuevo tutorial y bueno, en este nuevo tutorial te voy a enseñar cómo hacer logos animados 2D. Así que bueno, en esta ocasión vamos a utilizar el programa de Photoshop y After Effects, ¿no? De la línea de Adobe, así que vamos a ello. Yo acá tengo una carpeta donde preparé dos logos porque justamente hay un cliente que me hizo un pedido y como pueden ver es justamente de quien de Rodrigo Tapari. Así que bueno, en este vídeo les voy a utilizar este logo justamente para enseñarles a ustedes cómo animar este tipo de logos. Así que bueno, vamos manos a la obra. Yo lo que hago es una vez que tengo el logo, como me lo pasó el cliente, este logo está en formato PNG, perdón JPG. Entonces yo a veces lo quiero abrir con Photoshop y no me deja abrir. Les voy a mostrar, por las dudas que le pase esto a ustedes. Ya en este mismo tutorial vas a, vas a tener una solución. Vamos a abrir. Yo lo que hago es abrir un nuevo proyecto: 1920x1080 y eh, 300 píxeles. Te lo pueden hacer de menos si quieren, no pasa nada. Acá no es tan importante la calidad. O sea, tampoco tiene que estar muy pixelado el, el logo cuando nos pasa el cliente. O sea, tiene que estar medianamente bien. Pero tampoco necesitamos un vectorizado ni nada de eso. No hace falta. Si lo tiene el cliente, mucho mejor para nosotros. Se va a ver mucho mejor. La idea es que se vea bien, pero ya con un JPG es más que suficiente. Así que vamos a colocar, vamos a archivo colocar. Buscamos en la carpeta donde tenemos los materiales, que yo lo tengo en el escritorio. ¿no? Y le puse el nombre de muestra. Acá está. Vamos a abrir el primero. Como pueden ver, me aparece este mensaje. Si a usted le pasa lo mismo. La solución sería lo siguiente Acá nos está indicando que el archivo no lo puede abrir Así que le damos ok Nos vamos a la carpeta donde está ubicado ese archivo En este caso yo lo tengo en escritorio En la carpeta esta que le puse muestra de nombre Lo que hacemos con el botón derecho del mouse Sobre el logo En este caso la imagen Abrir con Nos vamos a la opción esta Y ponemos en paint Con la opción paint Y ponemos guardar simplemente guardamos o control G sería guardar pero yo por, por lo general siempre aprieto acá me, me aseguro de que lo guarde cerramos no hacemos nada no modificamos nada no tocamos nada solamente lo abrimos y guardamos listo lo mismo porque vamos a trabajar en realidad le voy a mostrar con un solo logo así que este vamos a dejarlo eh, de lado igualmente vamos a hacer el mismo proceso porque aprovecho para hacerlo ya ya que estoy acá Guardar y nada más ya está ya hice este proceso para ambos y lo que hacemos ahora es dirigirnos a Photoshop volvemos a irnos a la opción Archivo colocar y a ver por cuál empiezo mm, tate tate para ti eh, vamos con este que es un poquito más grande podemos utilizar un poquito más la pantalla y otras opciones bueno lo que hago yo es justamente lo que acaban de ver. Le voy a explicar porque me salté el paso. Eh, Aprietan Control y la letra T. Control más T. Seleccionamos el, el, la imagen, ¿no? Y con la, palabra, eh, la tecla Shift izquierda, ¿no? Shift izquierda más la tecla Alt. Mantenemos las dos apretadas y fíjense que cambia de dibujito el mouse. Fíjense cómo cambia. Cuando está de esta manera, nos dirigimos a, a una de las esquinas, yo por lo general siempre lo hago de este lado, puede ser cualquiera de las cuatro esquinas, ustedes lo pueden elegir, hacen un clic con el botón izquierdo del mouse, lo dejan apretado y achicamos, ven, ahora andamos, achicamos yo más o menos, lo dejo ahí para que se despegue este borde de, del margen del boceto y le damos enter y quedaría ahí más o menos centrada la imagen y fíjense hagan de cuenta que esta esta hoja está dividida en tres partes como acá ¿no? imagínense dos líneas imaginarias por eso dije imaginarias ¿no? valga la redundancia y eh, esto es para qué porque les digo esto porque ustedes tienen que hacer las animaciones pensadas en que lo van a subir a Instagram. Instagram en el feed, fíjense que tiene formato cuadrado, o sea, todas las publicaciones que las suban en el muro, en el feed de Instagram es cuadrado. Entonces, si nosotros trabajamos, les voy a mostrar. Vamos a suponer que yo hago logo así de grande, ¿no? Yo agarro, le borro el, el fondo negro, qué sé yo, bueno, lo guardo así, lo animo en ese tamaño. Cuando ustedes lo suban al muro de Instagram como el muro de Instagram tiene formato cuadrado 11 se le dice le va a quedar la R cortada y parte de las dos palabras estas cortada al igual que la, la, el palito de la R también va a quedar cortado acá porque porque acuérdense que el formato del muro es cuadrado o sea el formato del feed es cuadrado entonces para que no suceda eso lo ideal es hacer esto Vamos a... Esperen que achico la pantalla. Ahí, con la lupa. Ustedes achican el boceto. Apretan control T. Shift más alt. Botón derecho. Perdón. Botón izquierdo del mouse. Lo dejan apretado y achican la imagen. Lo dejan más o menos ahí. Tampoco es tan preciso. Esto es a ojo. No necesitan una regla tampoco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Apretamos la, la opción borrar. ¿no? La goma, hacemos un clic. Fíjense que aparece así por primera vez. Nos va a aparecer esto. Yo lo que hago es: lo... hay gente que lo hace de otra manera. Yo lo hago así. Ustedes, si quieren, sigan los pasos y no se van a perder. Aprietan la, la goma acá, la opción borrar. Hacemos un clic. Nos pregunta: antes de continuar, se debe restilizar el objeto inteligente. Ustedes ponen OK. No, no hacen más nada. Ahora sí van a poder modificar esta capa. Para empezar a poder, pueden borrar, pueden hacer cualquier cosa. Yo lo que voy a hacer en este caso es agarrar la, la varita mágica esta y eligen esta opción, que dice herramienta varita mágica. ¿ok? Ya está seleccionada igual, pero por las dudas. Hacemos un clic en la parte negra, que yo lo quiero borrar a eso, entonces hacemos un clic y borramos. Voy a explicar un poquito el tema de la de la, varita esta, la varita mágica porque la van a utilizar muchísimo si vas en esto, ¿no? El tema de animación de logos y todo eso. te puede servir para otras cosas también. Pero bueno, yo lo que hago es más o menos tener este este porcentaje entre 70 y 80, dependiendo. Acá igual son dos colores opuestos, entonces el corte va a ser casi perfecto. Ahora vamos a suponer que eh, hay una escala de grises, ¿no? O sea, dos tonos de grises muy parecidos. Si nosotros trabajáramos con un número muy chico, ponerle 20 ¿no? o 10, y justo vamos a suponer que la letra esta en vez de ser blanca es gris oscura y el fondo es gris un poquito más oscuro, al tener esto con un número muy bajo, lo que va a ser la varita mágica no va a ser, interpretar, no va a ser muy precisa justamente y puede que nos seleccione todo o algún color en alguna letra que de afuera o mal recortada entonces a mayor eh, número más precisa va a ser siempre y cuando no haya colores muy similares ¿no? de la misma gama entonces bueno pero eso lo van a ir viendo ustedes lo que sí tengan en cuenta que vayan probando si ven que no recorta muy bien vayan achicando o agrandando el número eso lo van a ir probando ustedes bueno una vez que tengamos seleccionada la varita Fíjense que ya está todo seleccionado. Las letras también. Apretan la, led, la tecla del teclado. Valga la redundancia. Suprimir. A ver, Uy, disculpe. Lo que pasa es que estaba acá modificando. Bueno, hacemos un clic afuera. Ahí está. Vamos a poner 80. Listo. Vamos a hacer un clic de vuelta. Apretamos, ahora sí. Apretamos la tecla. Suprimir. Listo. Como pueden ver, se borró solamente lo, lo que está en negro, pero de afuera. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es... Yo lo que hago es, es esto: agarro esta herramienta, seleccionar, ¿no? elijo cualquiera, no importa, esta, y, y hago un clic afuera para que se deseleccione. Ahí está, volvemos a la varita mágica. Y ahora sí, ustedes si quieren pueden cambiar la vista de la varita, pueden que se vea así. Para mí es medio, a veces no, no, no sé muy bien dónde estoy apretando. Entonces, para que no ocurra eso, lo que ustedes tienen que hacer es apretar la, la tecla Mayus una sola vez y fíjense cómo cambió el el mouse no el puntero entonces el puntito del medio va a ser donde nosotros seleccionemos fíjense que seleccionó ahí y apretamos suprimir lo mismo en todas las demás letras todo lo que está en negro lo borramos ok para que quede hueco todo esto que estamos haciendo es hueco para Deseleccionar, apretar esta herramienta, un clic afuera y listo. Entonces acá lo que vamos a hacer es desactivar el ojito de la capa del boceto de fondo blanco. Y ahora como pueden ver quedó sin fondo. Esto, estos cuadraditos grises y blancos nos indica que está sin fondo. O sea, no tiene ningún background. no O sea, sin fondo. Ni color blanco, ni negro, ni, ni, ni de ningún color. Es básicamente cuando nosotros guardemos esta imagen lógicamente, si la guardamos en PNG en formato PNG, nos va a conservar la transparencia, ahora si nosotros la guardamos en formato JPG, automáticamente nos va a generar un fondo blanco, por lo general siempre es blanco ¿está? porque por defecto Photoshop nos guarda si nosotros no le indicamos un color, o sea, si no le ponemos negro o, o el color que nosotros querramos automáticamente cuando nosotros guardemos la imagen si la guardamos en JPG nos va a automáticamente generar un fondo blanco ahora si nosotros queremos guardar la imagen con fondo transparente o sea sin fondo tenemos que eh, guardarlo en png pero bueno vamos por parte sigamos acá en lo que es el, el logo ya tenemos el logo limpio digamos ¿no? como que le sacamos el fondo negro ya no tiene más nada listo ahora lo que hago es duplicar la capa con el botón derecho del mouse opciones duplicar capa, acá le ponemos ok, no le ponen ningún nombre no hace falta, yo lo que hago acá en, en esta esta es la que se creó y esta es la original no importa acá cuál es original cuál es no importa, las dos son el mismo logo, así que nos posicionamos en el segundo y acá como pueden ver que dice opacidad le bajamos la opacidad, más o menos un 60%, tampoco tiene que ser exacto más o menos bájenle este, esta, esta medida a ojo también y bueno, ahora sí, nos posicionamos en la de arriba, que es la que vamos a cortar. Seleccionamos esta herramienta que ya está seleccionada y en este caso es, es muy fácil de cortar este tipo de logo porque está separado, no hay, no hay que hacer mucho trabajo. Hacemos esto. Tranquilamente, si hubiese sido más complicado el logo para recortar, no hubiese elegido esta herramienta, hubiese elegido la pluma. Que podemos ir como por donde nosotros queremos y luego hacemos el recorte ese tipo de recorte lo vamos a hacer en otro video, así que te voy a enseñar a usar la pluma y todo eso por si no sabes usarla, en fin seleccionamos, vamos de vuelta hacemos un clic afuera nos ubicamos más o menos, que no toque la, lo demás, solamente esta palabra vamos a empezar por esta, podría haber empezado por cualquiera, no importa, la idea es separar el logo por partes o sea, un, en una capa que esté la palabra incondicionales en otra capa la palabra Mendoza y en, otro, en otra capa la R sola. ¿ta? Así que vamos a hacer, una vez que tenemos seleccionado edición cortar. Ya está cortado. Entonces lo que hago yo que es mucho más fácil la, la tecla control más B corta y lo pega. Fíjense que está ahí. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer para ubicarla de vuelta donde estaba es control más T que es seleccionar el objeto, y con las flechas del teclado lo subimos. Para subirlo más rápido, porque si no podemos estar hasta mañana así, con la tecla Shift la dejamos apretada, y con las flechas, fíjense que movemos más rápido. Más o menos lo posicionamos ahí, lo mismo para el costado, siempre tenemos que ubicarlo a lo que cortamos en el mismo lugar, o tratar. Si vemos que se nos pasa, soltamos la tecla Shift, para que se hagan los movimientos un poquito más suaves, más lentos más precisos fíjense que ahí está vuelve a estar en el mismo lugar damos enter una vez que lo acomodamos que está bien que consideramos que está en el mismo lugar le damos enter ahora a esta capa la renombramos le ponemos le vamos a cambiar el nombre con el botón derecho al mouse eh, o podemos hacer doble clic más fácil doble clic ahí cuando ven que se pone azul o celeste que escriben algo lo que ustedes quieran Puede ser capa 1, bueno, ya está, tiene ese nombre. Yo lo que hago para, eh, para encontrarlo mejor después, para que no se me haga un lío, es poner el mismo nombre de lo que es. En este caso, el texto se llama incondicionales. Entonces vamos a poner lo mismo. O tranquilamente le podríamos haber puesto texto de arriba. Texto arriba, qué sé yo. Bueno, ponerle ustedes le ponen como ustedes quieran. Le damos Enter. Vamos a la capa de abajo y seguimos trabajando en, la, en esta capa. No en esta. En esta ya está. Seguimos en la de abajo. Ahora volvemos a la herramienta que ya está seleccionada. Así que no, no hace falta seleccionarla de vuelta. Y recortamos. Seleccionamos la palabra Mendoza. ¿okay? Hacemos esto. Vamos a edición. Cortamos y pegamos de vuelta. Control V corta ahora control t para seleccionar lo que cortamos shift para mover más rápido y las teclas para correr las flechas digamos ¿no? suelto shift y ahora hago que se mueva un poquito más lento más preciso y ahí está le damos enter ya está todo ubicado a esta capa le vamos a renombrar y le vamos a poner mendoza ok y en esta capa como ya tenemos solamente la letra r no hay que cortar más nada le vamos a poner r y listo la última capa que es la que está abajo simplemente como le habíamos bajado se acuerdan le hemos bajado la opacidad quedó media transparente entonces lo que vamos a hacer como ya no nos sirve la eliminamos ponemos que sí y listo fíjense que ahora tenemos todo por separado Desactivo y activo el ojito Desactivo y activo el ojito Lo mismo, fíjense que ahora tenemos las tres capas por separado Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esto Vamos a desactivar estas dos primeras Y dejamos la de arriba de todo Nos vamos a archivo, guardar como Ahora sí, presten atención que esto es muy importante Guardar como Nos vamos a la carpeta que, que creamos en un principio Yo te recomiendo que crees una carpeta que le pongas la palabra logo en el caso si tenés más de un logo, le pongas así como hice yo. Logo 1, logo 2, logo 3. Para luego no tener que hacerte un lío. Y que estén todos los archivos en una misma carpeta. Se te va a hacer un lío. Entonces, para que trabajes más cómodo, más rápido. Te recomiendo que prepares carpetas. <coughs> Perdón. Vamos a la carpeta... Seleccionamos la carpeta número 1. Vamos acá. Tipo de archivo. Cambiamos. Tenemos que elegir. PNG. Siempre PNG. Para este tipo de trabajos, PNG. O sea, fondo transparente, sin fondo. Le ponemos un nombre. ¿Qué le habíamos puesto a esta capa? Yo te, te sugiero que le escribas el mismo nombre de la, de la capa. Incondicionales. Incondicionales. Tranquilamente, como te dije anteriormente, le podríamos haber puesto de nombre a la capa. Texto de arriba. O primer texto. No sé, eso ponelo como vos quieras. Yo le pongo así, incondicionales. Le doy enter ok y listo eso no, no hay que cambiar nada, hay que dejarlo así como está ocultamos esta capa y vamos a la de abajo, se va a activar la palabra Mendoza, no entonces vamos a repetir el mismo proceso, archivo, guardar como seleccionamos la carpeta número 1 png se guardó acá afuera, bueno no importa después lo, lo acomodamos eh, a esta le, le ponemos la palabra Mendoza enter, la dejamos así como está y listo, ahora ocultamos la palabra Mendoza. Nos vamos a la, a la capa de la R, la activamos obviamente. Archivo, guardar como la guardamos acá porque ya se guardaron todos acá afuera. Elegimos png, acordate siempre png, y le ponemos R, listo. Enter, enter, y listo. Eso sería todo. Lo que hicimos acá fue preparar el logo, limpiarlo. Yo le digo así. Ustedes pongan el nombre que quieran. El proceso, ¿no? Sería la limpieza del logo. como nos trae el cliente. Si está en PNG. No tiene fondo. Mucho mejor. Nos ahorramos de borrarle el fondo. Pero habría que cortarlo igual. Depende. Eso va a depender de la creatividad tuya. Yo lo que hago es dividir el logo. ¿Para que Para luego en la animación. Poder animar las partes por separado. Porque si no. Solamente le voy a poder dar movimiento. A, a todo el logo completo. Quizás el cliente quiera... Que animemos las cositas por separado la r para que se mueva para un lado la palabra mendoza que se mueve para otro eh, la palabra incondicionales en otro para que se muevan para otro lado inclusive le podemos dar efectos a cada capa de diferentes maneras ejemplo eh, a la r le puedo poner efecto neón a la palabra mendoza electricidad y a la palabra incondicional efecto humo no todo va a ser una sola animación, pero cada parte, cada objeto eh, va a tener una, un efecto diferente. Y que, también podemos jugar con los colores. O sea, ponerle un color para cada parte del logo. ¿tá? Eso le suma muchísima más creatividad y hace que el logo sea único y no que se vean todos iguales. Así que bueno, eh, dicho esto, vamos a abrir After Effects. ¿no? En este caso tengo la versión CC yo tengo windows 10 aclaro todos estos detalles por las dudas porque suelen pasar que me preguntan qué sistema operativo tengo tengo 64 bits yo trabajo con eso eh, requisitos bueno aprovecho este vídeo para explicar un poquito tampoco te voy a hacer tan largo eh, tengo un procesador i 7 de 8 núcleos 16 hilos de 4.6 MHz. o gigahertz creo que son gigahertz eh, placa de memoria memoria RAM sería 16 gigas 2333 de velocidad eh, placa de video GeForce eh, cuadro de 2 GB de DR5 eh, no es muy grande pero es trabaja con CUDA es un tipo de archivo o sea no sé si lo digo bien si lo explico bien pero trabaja con otro tipo de de trazos, es más, dedicada a 3D básicamente para diseños, para diseñar no es para jugar, o sea, sirve, sí pero es dedicada para trabajos de arquitectura como autocad, planos, todo lo que tenga que ver con el 3D que tampoco es muy bueno porque es de 2GB o sea, funciona pero hay mejores y para eso voy, estoy invirtiendo en eso así que bueno, próximamente podré cambiar la placa de video bueno, en fin eh, Vamos a hacer esto Ustedes abrieron el After Effects No sé cuál, qué versión tendrán ustedes Pero bueno, para la mayoría son casi Similar, muy similar una de la otra Yo tengo esta versión, así que lo que vamos a hacer Es crear un nuevo proyecto Archivo ab, eh, Nuevo, o bien Yo lo que hago es hacer esto Aprieto acá, aprieto esta opción Que dice crear una nueva composición Es lo mismo, ¿no? podría haber ido por acá Pero bueno, vamos, yo estoy acostumbrado a hacerlo así le cambio el color, siempre utilizo el color negro Acuérdense porque Vamos a trabajar con iluminación Entonces lo que vamos a hacer Yo lo que recomiendo es que trabajen con fondo negro Que se aprecia mucho más la iluminación Si, usted, si yo le pondría un, no sé, un fondo blanco La iluminación casi ni se apreciaría. ¿ta? Bueno eh, Vamos a cambiarle acá Los segundos, yo lo que hago es Yo justo en la, la edición anterior Hice un tutorial que duraba casi 20 minutos Por eso le puse 20 minutos Pero bueno, borramos, ponemos 00. Acá serían los primeros, el primer cero sería hora, minutos y segundos. Y esto, milésima de segundo. En segundos, que sería el, el segundo cero, ¿no? Le ponemos 8 segundos. Trabajamos en 25 fotogramas y la resolución 1920x1080. 25 fotogramas, ¿está? Esto, lo demás, no cambian nada. Si quieren le pueden poner nombre. Yo no le pongo nada, estoy acostumbrado a trabajar así. De última, después lo renombramos, no hay, no hay ningún problema. Bueno, nos posicionamos acá, donde tenemos que cargar los materiales para empezar a trabajar. Y justamente hacemos doble clic, nos vamos a escritorio, nos vamos a la carpeta muestra, que es donde estuvimos trabajando hace un ratito, donde guardamos las tres imágenes, que en realidad es un solo logo, pero está separado, recuerden. Seleccionamos las tres, le damos enter y listo. Acá nos avisa que tenemos que desactivar la, la tecla Mayus, o sea, del teclado apretan Mayus y listo, desaparece ese mensajito. Bueno, lo que vamos a hacer es arrancar. Podemos arrancar por la de abajo, de arriba y del medio o arriba, no importa el orden. Acá hay que hacer el mismo paso para los tres. Así que lo que hacemos es agarrar cualquiera. En este caso voy a agarrar incondicionales, la, la capa que se llama así. La arrastramos hacia acá abajo, soltamos y fíjense que a, acá nos aparece el, el texto incondicionales. Bueno lo siguiente a hacer sería seleccionar la capa, nos vamos a capa, acá la opción esta capa y acá donde dice trazado automático apretamos, esperamos unos segundos, ah no, perdón, acá déjenlo así como está, si a ustedes le aparece de otra manera copien los mismos, los mismos números todos y acá le dan a cero, acá tiene que estar así, alfa todo como tal cual está, si no tocaron nada no toquen nada, le dan a aceptar y fíjense que automáticamente hizo trazados por eso se llama trazado automático eh, bueno lo siguiente sería con el botón derecho del mouse acá ponemos nuevo sólido o también lo que pueden hacer es agarrar van a capa nuevo sólido es lo mismo pueden hacerlo de las dos maderas de las dos maneras perdón de las dos maderas dije nada que ver bueno eh, a esta capa le vamos a poner el nombre incondicionales ahí está para saber qué es de esa capa apretamos mayús de vuelta apretamos acá en esta que dice la blanquita la, la capa del, del trazado y seleccionamos la, la, la opción esta que dice máscaras, no la abran, no la abran porque si no van a hacer lío cierrenla así, que quede así la seleccionan nada más con un clic. Aprietan Control-C, que sería control copiar. ¿no? Y nos vamos, nos posicionamos, hacemos un clic en la carpa de arriba, que es el sólido, que se llama incondicionales, porque le pusimos ese nombre, recuerden. Y apretamos Control-V corta. Y se va a pegar toda la selección esta. Bueno, una vez que tenemos esto así, en la capa del sólido esta capa la borramos hacemos un clic y apretamos suprimir y listo ahora nos posicionamos en la capa de abajo en la imagen vamos arrastramos esta línea de tiempo en el segundo 4 nos posicionamos en el segundo 4 tampoco hace tampoco tiene que ser exactamente justo en el 4 si quieren bueno lo pueden hacer apretamos acá en esta flechita acá también fíjense que hay varias opciones, después le voy a explicar para que cada una de ellas a medida que vayamos haciendo trabajos vamos a la opción opacidad activamos este relojito vendría a ser como una especie de cronómetro ¿no? fíjense que se creó un triangulito, se llama fotograma fotograma clave y bueno acá, fíjense que acá no cambiamos nada simplemente activamos la herramienta y se creó automáticamente un puntito un fotograma clave con eh, esta medida no, Con 100 Entonces nos vamos al segundo 2 Ahí Y bajamos ¿Sí? Y automáticamente se crea Otro fotograma Nos vamos Al último fotograma Perdón, al último segundo Que sería el segundo número 7 Y hacemos Creamos un fotograma desde acá Fíjense que mantiene el mismo número nos posicionamos al final de todo. En el segundo 8. Y acá sí le bajamos la opacidad a 0. Entonces ¿qué hacemos con esto. Miren que voy a desactivar el sólido. Para mostrarles a ustedes. Lo que va a hacer. Va a ser esto básicamente. Recién acá. Desde acá a acá. Lo que va a hacer es empezar a verse. Cuando llegue acá. La, la, el logo, en este caso la palabra incondicionales, se va a ver al 100%, ¿ok? cuando llega al segundo número 7 empieza a bajar la luz, la intensidad de iluminación hasta quedar en negro eso le da a entender que ya terminó la animación bueno vamos a activar de vuelta la, la capa esta cerramos acá, o sea, minimizamos achicamos todo esto, porque si no nos va a confundir nos ahora sí, nos posicionamos en, la, en el sólido negro que dice incondicionales. Nos vamos a efecto. Bajamos. Nos vamos a video copilot. Y nos vamos al efecto saver. Si a ustedes no le aparece esto es porque lo tienen que instalar. Tienen que instalar el plugin. Ese, ese plugin lo voy a explicar en otro video tutorial. Cómo instalarlo. Cómo descargarlo. Y cómo instalarlo. ¿ta? Pero eso lo voy a explicar en otro tutorial. Así que bueno, una vez que lo tengas, obviamente tenéis que apretar acá. Fíjense que ya el efecto se está, se activó. Pero nosotros queremos que este efecto mismo se haga solamente en, en, en esta, en esta palabra, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es apretar acá en Render setting Se va a abrir todas estas opciones. Se van a la parte donde dice Composite Settings. Acá donde dice Black. Ponemos transparente, siempre recuerden ponerlo transparente. Una vez que está puesto, no no hizo nada, no pasó nada. Pero bueno, minimizamos esto, nos vamos a Customize Core. Yo sé que no soy muy bueno hablando en inglés, pero bueno, es entendido, ¿no? Nos vamos a, acá a esta pestañita que dice Saver y ponemos Layer Mask. Fíjense que cambió, ahora sí se adaptó a, la, a las líneas, este trazado automático. Trazado de máscara se, se significa esto. Por eso lo que hicimos es que el efecto se trace en las máscaras. Las máscaras son las que copiamos. Bueno, en fin, acá vamos a tener que modificar los, los parámetros, los números estos. Bueno, acá en Core Size yo lo que hago es ponerle 1,50. ¿Cómo ponemos la coma? Porque yo en un principio también me confundí Y ponía punto y no es lo mismo Entonces ponemos, en el teclado numérico del, Bueno, hay teclados Que tienen no tienen la parte numérica Los números están arriba Entonces pueden utilizar esos, no hay ningún problema Bueno, suponiendo que vos no tenés el teclado Con los números al costado Solamente arriba, bueno, apretás el 1 Y coma La coma en el teclado Por lo general está arriba de Alt-Gr Donde está la barra espaciadora Al lado de la M Básicamente estaría ahí. Tendría que estar ahí en tu teclado. Apretas la teclita que dice coma al lado de la M y 20. Perdón, 50. Acá es 1,50. Y le dan enter. Fíjense que cambió un poco. Bajó la, la intensidad de luz. Acá donde dice glow pias. Ponen 0,20. Bajó más todavía. Pero aún así se sigue. Fíjense que no se entiende, está muy brilloso y no se entiende qué es se entiende que hay unas letras ahí de fondo pero no, no se llega a leer bueno entonces es porque le falta bajar la intensidad de luz acá donde dice glow spread hacen un clic 0,20 también, lo mismo que abajo fíjense que ya bajó la luz pero tampoco se entiende entonces acá donde dice glow intensi intensity glow intensidad Intensidad de luz, bueno, seguimos traduciendo, eh, vamos por parte, 50, acá está como muy muy grande el número, entonces yo pruebo primero en 30, esto va a depender del texto, cuán grande sea, cuán finito y todo eso, fíjense que 30 no alcanza, hay que bajarle un poco más, vamos a probar con 20, seleccionan acá, hacen un clic acá con el mouse para que se deseleccione y los deje ver el resultado original, ¿no? Recuerden que bueno, acá estoy, algo que no les dije yo ahora estoy trabajando, como no estoy animando, no, está, no se está moviendo, solamente está, estamos trabajando las intensidades de luz podemos trabajar en resolución completa, o sea, en alta calidad pero después cuando empecemos a trabajar en los movimientos de este logo yo recomiendo bajarle la calidad, porque si no la computadora se va a volver se va a trabar, va a empezar a andar todo lento y se torna complicado Empieza el mal humor Y no te lo recomiendo Así que siempre acostúmbrate A trabajar en un cuarto Después se va a ver medio pixelado Pero no importa, la idea es que vos puedas verlo En tiempo real, fíjese Si yo pongo play, no pasa nada No hace nada No titila, no parpadea No se mueve, no, no se apaga, no hace nada Entonces lo que hay que hacer Es posicionarnos acá Una vez que ya más o menos eh, ajustaron la iluminación que ustedes consideran que se ve bien ¿no? lo que hacemos es eh, seleccionar la capa del sólido, en este caso la palabra incondicionales y apretamos acá, la flechita esta nos vamos a efectos a saber nos vamos a customize core y acá donde dice end offset Siempre y cuando esté esto en el segundo cero, obviamente. Si está acá, a veces suele pasar que está acá, no lo activen. Ahora les explico por qué. Asegúrense primero que la línea de tiempo esté en cero para arrancar a, configuración, a configurar todo esto. Nos posicionamos en en offset, bajamos a cero y ahora sí activamos este. En size también lo activamos y activamos este que dice max evolución, también estos tres, nada más, fíjense que se creó se crearon tres fotogramas ¿no? nos, va, nos posicionamos corremos acá o directamente hacemos un clic acá, fíjense que se seleccionó la línea de tiempo en el segundo número 2 bueno, lo que tenemos que hacer ahora es revertir estos dos números, el que está en 100 ponerlo en 0, hacemos un clic le ponemos 0, enter y donde dice 0 escribimos 100 ¿ta? bueno una vez hecho esto, nos posicionamos en el segundo 7. El, el de arriba no cambiamos nada. El de abajo creamos un fotograma desde acá. Fíjense que se creó un puntito con la misma intensidad. Nos posicionamos, corremos la línea de tiempo, nos vamos hasta el segundo 8, hasta el final. Y acá directamente... Con el mouse podemos hacer hacia la izquierda o hacia la derecha. Parar. Hacia la derecha sube y hacia la izquierda baja. Lo dejamos hasta en cero. Fíjense que se creó un fotograma y listo. Ahora, lo, ahora sí vamos a poder ver una animación. Lo que vamos a hacer es des deseleccionar esto. Haciendo un clic acá. Vamos a, a lo que es previsualización. Tiene que estar esta opción acá. Previsualización. Y le damos play. Fíjense que no está haciendo nada, solamente se armó. Entonces, ¿por qué me, pasó? me faltó algo acá? Cuando nos posicionamos en el segundo 8. ¿Se acuerdan que activamos este de arriba también? Fíjense que acá lo activamos y acá no hicimos nada. Entonces no va a haber ningún cambio. Por eso no hizo nada. Entonces acá lo que hacemos es un clic y le escribimos menos 6. Si, le, si no le agregamos el menos, va a a girar hacia el otro da hacia la derecha entonces lo que yo quiero es que gire hacia la izquierda fíjense ahora le voy a mostrar bueno le ponemos menos 6. porque son 6 vueltas lo que va a dar en 8 segundos va a dar 6 vueltas la luz entonces ahora sí vamos atrás vamos a deseleccionar esto vamos a sacar esta vista Porque si no no se va a entender nada le hacemos un clic acá y ahora sí ponemos play y fíjense lo que hace esto es lo que les decía, ven que da vuelta la luz alrededor del texto, del contorno, seis veces. Eso es lo que hace que se vaya dibujando esta luz alrededor de las letras. No sé si lo aprecian. Vamos a poner, voy a acercar y voy a poner en alta calidad para que ustedes presten atención a cómo se ve. Fíjense que le forma como una sombra, la luz forma una sombra arriba de la letra. Si ustedes no quieren verlo así... Fíjense, le voy a mostrar acá. Si ustedes se posicionan en esta opción, si a ustedes no les aparece es porque no tienen activado esta opción. Esto que está acá, que dice expandir o centrar el panel de control de transferencia. Este botoncito que está acá, bueno, lo apretan. Fíjense que apareció. Bueno, acá en esta flechita lo que ustedes tienen que hacer es probar, ir probando, obviamente a medida que van probando va cambiando la forma, la vista entonces acá lo que yo hago es ponerle añadir hago un clic afuera, fíjense que cambió se iluminó más las letras sigue manteniendo la luz pero el relleno de las letras en este caso es blanco se aprecia mucho más, ¿no? como que queda más iluminado, entonces acuérdate, añadir una vez que le pones el efecto, añadir listo, cerramos acá, o sea, apretamos acá para que se cierre todo esto Todas estas opciones nos posicionamos al principio. Y una vez que tenemos hecho la primera minimación lo que hacemos es seleccionar estas dos capas con el botón izquierdo del mouse, con el botón derecho del mouse en cualquiera de los dos. Una vez seleccionado, los dos apretamos y ponemos precomponer. Y acá en la precomposición. Nos pide que escribamos un nombre. Entonces le ponemos la misma, el mismo nombre de la capa. En este caso yo le puse incondicionales. Vos le vas a poner el mismo nombre que le hayas puesto la capa al sólido. O a, a la capa de, del logo. ¿no? Acá fíjense que mantenga esta opción. ¿no? Así como está. Tal cual. Le dan a aceptar. Apretan la mayúscula para que se desactive esto. Y listo. Va a seguir haciendo lo mismo, no va a cambiar nada. Voy a alejar un poquito la pantalla con la ruedita del mouse, alijan la pantalla, fíjense, ahí, ahí sería lo ideal. Si no, acá pueden también ustedes manejar un poquito el tema de las proporciones. Pero bueno, yo no les recomiendo meter mano acá porque pueden mover algo o sacar algo de lugar y bueno, después se complica ponerlo. Pero bueno, después te voy a enseñar en otro tutorial. Cómo activar ciertas herramientas en pantalla, sacarlas o colocarlas en el caso que hayan hecho algo sin querer. Ya saben cómo ir y activarlo. Bueno, vamos a seguir. Ya hicimos eso para la primer capa nomás. Entonces acá, fíjense que se nos ocultó todo, no hay ningún material. Entonces para eso, en el caso que te pase lo mismo, te vas a, esta, a estas flechitas y te vas acá, a proyecto. Fíjense que acá están los, los materiales que, que cargamos al principio Y nos vamos ahora a trabajar con la palabra Con eh, el objeto que dice Mendoza Lo arrastramos, lo ponemos abajo Y repetimos el mismo paso anteriormente Que la primer capa ¿Qué era lo que habíamos hecho? Seleccionamos la capa Vamos a capa Trazado automático Dejamos así como está Le damos a aceptar Fíjense que ya nos hizo un trazado. Creamos un sólido nuevo. Le ponemos como nombre Mendoza. Listo. Abrimos acá. Copiamos. Pegamos. Borramos. Bajamos esto acá para que estén estas dos juntitas. Nos posicionamos en la capa de abajo. Nos posicionamos en el segundo número 4. Ustedes pueden hacerlo a su gusto Yo esto lo hago así porque ya tiene un porqué eh, Después se van a dar cuenta cuando lo anime Bueno, abrimos la pestañita esta Creamos un keyframe Acá, un puntito Activamos el, el cronómetro este Fíjense que se creó un puntito Nos posicionamos en el segundo número 2 Bajamos a cero Se creó otro nos vamos ahora al segundo número 7 activamos creamos un fotograma fíjense que se puso el puntito nos posicionamos en el segundo número 8 bajamos todo a 0 y listo podemos minimizar esto ahora nos posicionamos en la capa de mendoza efecto video copilot, saber fíjense que apareció bueno vamos a repetir lo mismo en render setting Black, transparente, render setting, cerramos la flechita, nos vamos a customize core y acá en core type, donde dice saber, saber, apretamos la flechita y layer mask, fíjense que ya se adaptó al texto pero está muy iluminado, acá podemos jugar un poquito más con la luz porque el texto, las letras son más, la, más grandes, entonces se entiende un poco más. Acá en vez de poner 1,50. Podemos llegar a poner 2. Si queremos. Vamos probando. Yo le pongo 2. Acá sí. 0, perdón, no, 0,20. Lo mismo arriba. 0,20. Acá 30. Y listo. Como pueden ver. Se ve. Pero no se entiende muy bien. Acá la N y la M. Como que le falta un poquito. Lo que vamos a poder hacer es acá donde dice 2, ponerle 1,80 ¿no? vamos a probar Bajo un poquito pero no tanto, entonces le ponemos 1,50 ya está Ahí está. seleccionamos la capa y listo lo que tenemos que hacer ahora es posicionarnos en el sólido negro, abrimos la pestañita abrimos acá donde dice efectos efectos, cyber acá donde dice customize core y bueno, fíjense que quedó acá la, la línea de tiempo, ustedes recuerden traerla al segundo cero antes de mover algo acá acuérdense que, que siempre tiene que empezar de este lado eh, activamos no perdón, primero donde dice end offset lo dejamos en cero, una vez en cero activamos este el de arriba end size y el que dice mask evolución nos vamos al segundo dos Apretamos acá donde dice en size, le ponemos 0. Enter. Y acá donde dice 0, le ponemos 100. Ok. Ahora nos posicionamos en el segundo 7. Creamos un fotograma solamente abajo, arriba no. Nos posicionamos en el segundo 8. Y acá lo ponemos en 0. Listo. Eso sería todo. Pero recuerden siempre ponerle la finalización del mask evolución acá 0 recuerden menos 6 está enter y listo ahora nos vamos a hacemos un clic acá afuera le damos a retroceder primer fotograma le damos play y fíjense lo que hace está medio lento porque estoy trabajando en alta calidad lo que recuerden les había dicho que para reproducir trabajan en un cuarto o sea acá en la opción cuarto y le ponemos play, fíjense que se va a mover más rápido o sea, en velocidad normal fíjense que uno se ve más, más claro y el otro más oscuro entonces tenemos que repetir la misma, los mismos pasos que en el primero en la palabra Mendoza nos vamos acá arriba acá donde dice normal tenemos que poner eh, añadir y listo, fíjense que se ve mucho mejor minimizamos esto nos posicionamos en el, acá en el segundo cero. Seleccionamos estas dos capas. Con el botón derecho al mouse. Precomponer. Y acá nos pide que pongamos un nombre. Entonces le vamos a poner la palabra Mendoza. Dejan las mismas opciones como está acá. Le damos a aceptar. Listo. aprieta Mayus para desactivar esto. Y listo. Fíjense que ahora tenemos. Si nosotros movemos así. Hay que no hace más nada que eso entonces vamos con la siguiente etapa que sería la capa número 3 Acuérdense, vamos a proyecto o si no, no, no, no nos sale acá en pantalla pueden ir acá y apretar proyecto y listo bueno vamos a la tercera capa que era la r bueno acá se me chispoteó una letra y quedó rc pero bueno es la r nada más. arrastramos la capa a acá a la línea de tiempo soltamos fíjense y como está seleccionada, vamos a capa, creamos trazado automático, le damos OK, así como está, cero, y creamos un sólido, botón del mouse acá, X, nuevo, sólido, y le ponemos la, la letra de nombre R, listo, vamos a repetir el paso, esto lo voy a hacer más rápido, total es igual que los pa dos pasos anteriores, así que lo voy a hacer más rápido para no aburrirlos. Si no les hablo es porque estoy haciendo esto rápido, justamente para no aburrirlos. Le agregamos Saber, el efecto. Recuerden darle la, la opción transparente. Eh, seleccionamos la capa de esto. Vamos a ponerle 2, a ver cómo queda. 0,20. Ustedes van probando esto. No es que yo lo hago así porque a mí me gusta así. Me gustó y esto va a ir variando igual, ¿eh? no es siempre lo mismo. Yo también a veces lo, lo modifico porque va a depender del, de la forma del logo que les traigan a ustedes o del tamaño. También tiene mucho que ver eso. Eh, no es lo mismo animar un texto chiquitito eh, dentro de un círculo, ponerle donde, no sé, logos complejos donde tiene muchos detalles. No podemos jugar con mucha luz porque se torna muy brilloso, no se entiende nada lo que hay ahí adentro. Entonces, para evitar ese tipo de problemas lo que yo te recomiendo es trabajar con iluminaciones bajas ¿no? o sea a mayor detalle el logo o muchas cositas chiquititas menos intensidad de luz le vas a tener que poner para que se entienda lo que es, o sea para que tenga el efecto neón y esa es otra cosa no te recomiendo ponerle a logos donde tiene mucho texto o cositas chiquitas y le pongas de efecto, vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo acá, ahora tiene esto es efecto neón que viene por defecto pero también podemos cambiarle el efecto acá en esta opción donde dice select podemos cambiar tenemos un montón entonces lo que vamos a hacer es seleccionar otro efecto vamos a suponer vamos a poner burning que es efecto fuego hay varios igual pero burning es uno de los que yo más utilizo fíjense que cambia ya fíjense qué bueno que está si le ponemos play ya Podemos ver, vamos a bajarle la... Vamos a ponerle un tercio. Para que no se vea tan pixelado. Vamos a ponerle play. Y fíjense cómo queda. Está muy bueno. Pero le podemos dar mucho más animación todavía a esto. Esto es un adelanto de lo que podemos llegar a hacer. Está bueno. Sería algo básico, ¿no? Pero vamos a poner un poquito más de onda. Ahora van a ver. Bueno, como les decía... En este caso, fíjense que acá se nota una separación entre línea y línea, entonces se ve negro, ¿no? Pero fíjense que se ve negro porque el fondo es negro. Pero cuando llega al, número, al segundo número 2, y del 2 al 4, recuerden que empieza a verse el relleno del logo. Fíjense que ya no se ve el fondo negro, sino que se ve el relleno blanco, ¿Ok? Así que lo que ustedes tienen que hacer en este caso, eh, eh, les decía, en textos chiquitos no pueden poner eh, efectos así, como por ejemplo fuego, humo o electricidad, porque deforman las líneas de los textos. O puede ser otro objeto, puede ser un dibujito, o no sé, algo chiquitito. Si le ponemos ese tipo de efectos que deforman las líneas, no se va a entender lo que es. Entonces. ¿Cuál es la solución a eso? No elijan efecto fuego, ni electricidad, ni humo, porque esos efectos deforman las líneas. Entonces, la única opción que les queda a ustedes para darle al cliente sería elegir la opción neón, o sea, default, le eligen esta, y ustedes eligen el color. ¿Está? Bueno, acá, como le cambiamos, volvimos a poner el efecto neón. Lo que tenemos que hacer es lógicamente bajarle la intensidad nuevamente, vamos a poner la mismo, los mismos parámetros que los otros, sería 1,50, 0,20, 0,20 acá también, y acá le ponemos 30. Vamos, podemos jugar un poco con esto, inclusive le, le podemos dar, como la R está sola, le podemos dar quizás, o oh, acá arriba, mejor. Acá en vez de ponerle 30 le ponemos 50 para que quede más iluminado, ¿no? Como para que le dé más presencia, más, más luz. Y recuerden acá en lo que es la R, el sólido, que es donde está puesto el efecto de, de neón, ¿no? Eh, saber, mejor dicho. Acá está en el sólido, está puesto el efecto de Saber. Entonces acá, recuerden, se acuerdan que le había puesto, tienen que poner la opción añadir. Y fíjense que se va a ver un poquito más el relleno, no se va a formar una sombra, ¿ta? entonces se va a ver mucho mejor. Bueno, tranquilamente le podemos cambiar los colores. Yo le puse esto, lo dejé así por defecto. Ustedes pueden ponerle el color que quieran. Vamos a ponerle efecto dorado. Vamos a elegir un color dorado. Acá, yo por lo general le pongo este, más o menos, tampoco es tan exacto. Le dan a aceptar y listo. Fíjense que quedó dorado acá lo vamos a dejar así bueno eh, recuerden seleccionamos las dos capas precomponer le ponemos un nombre r porque se llama así desactivamos la tecla mayús para que nos deje ver vamos al principio de todo y como pueden ver acá me olvidé una cosa que si les llega a pasar esto cómo solucionan esto es muy fácil entran a la capa que precomponieron pre, Perdón, precompusieron. Ahí está. Dije cualquier cosa. Eh, en lo que es la R, le dan doble clic. Y van a poder trabajar en, las dos, en los dos archivos que están adentro de esa precomposición. Entonces se van a volver a ubicar en, la, en el sólido. En este caso, donde es. Donde el, que es la R, ¿no? van a abrir las opciones: Efectos. Saber. Eh, customise Core. Acuérdense de, poner, de ubicarse en el, en el segundo 0. Recuerden acá donde dice end offset 0. Tiene que estar. Ahora sí, activan el cronómetro. Acá también. Y donde dice max evolución también. Nos posicionamos en el segundo 0. Cambiamos esto. El 100 lo cambiamos por 0. El 0 lo cambiamos por 100. Nos ubicamos en el segundo 7. Creamos un keyframe acá abajo nada más. Arriba no. Nos, nos posicionamos en el segundo 8. Bajamos a 0. Y acá menos 6. Para que dé 6 vueltas el efecto alrededor de la letra. Ahora sí, podemos cerrar todo esto. Cerramos acá. Esta capa nada más. Esta no. Esta, la R, porque es la que estamos trabajando. Seguramente a vos te va a aparecer otro nombre porque le habrás puesto otra cosa. En fin. Nos vamos acá al principio y le damos play. Fíjense cómo ya se ve diferente. Tiene otro color. Ahí se rellenó solo. Se va todo junto. Primero empieza el neón. Luego se rellena. Y cuando llega el segundo 7 desaparece. Bueno, acá lo que vamos a hacer es darle un poquito más de animación a la cosa. ¿Cómo podemos hacer? Yo lo que suelo hacer... Cada, anima, cada, cada persona que trabaja Cada animador ¿no? Que trabaja con este tipo de, de animaciones eh, Le da su toque personal Yo le doy mi toque personal a esto Vos si querés lo podés hacer igual que yo O empezás a meter mano Hasta que le agarras la mano E inventás tus propios efectos Digamos, movimientos En el segundo que vos quieras La cantidad de que vos quieras Tampoco es muy recomendable cargarlo de cosas porque si no viste no no sé a algunos, algunas personas les encanta y a muchas otras no o sea a veces te vas a encontrar con clientes donde te van a decir está buena la idea me encanta me gusta o pero para mi trabajo no necesito tantas luces necesito algo más sutil más profesional hay gente todo es profesional entre comillas no vamos, vamos. es, es, es eh, complejo hablar de, de la palabra profesional no pero se entiende que cuando un cliente te dice necesito algo más profesional se refiere a algo más tranquilo no tanto bochinche tanto ruido tanto movimiento y, y parpadeos y todo eso explosiones y no necesita algo más sutil más estilo publicidad para abogados algo más serio, ¿no? Un rubro más, más serio. A un... Ponerle un ejemplo, les voy a dar. A un rubro de abogados, si nos pide una animación, no le podemos hacer un logo de estos así, donde explote fuego, haga vueltas y gira y qué sé yo qué hace. No, no podemos hacer algo así. Aunque te digan que está buena la animación, no le podemos hacer algo así. Tenemos que hacer algo más profesional. Y por lo general, este tipo de trabajos no va con ese tipo de rubros. ¿Se puede animar? Sí, pero eso se llama motion graphic, que es medio parecido a esto. O sea, tiene un poquito de motion graphic porque estamos aplicando movimientos y todo ese tipo de cosas. Pero esto vamos a caraturalizarlo, vamos a ponerle otro nombre. Efecto de neón. Animación de logo con efecto de neón. Ahí está, el título vamos a ponerle ese. Ya está. Eh, en fin, vamos a seguir. Si no, se hace muy largo el video. Eh, ¿Qué más? Bueno, vamos a volver para atrás. Y, y ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos en el segundo número 2. Y vamos a hacer que primero titile la palabra incondicionales. Entonces nos posicionamos acá, condicionales. Abrimos esto, esta flechita. Aquí, acá también. Y en opacidad activamos el cronómetro. Y con la tecla del teclado del, del Sí, del teclado dije, está, dije bien Fíjense que donde están las flechas Arriba está la tecla suprimir La tecla fin Y hay una tecla que dice ab page, Paje Paj Ya dije cualquier cosa Así me, me regalé ab pag Y arriba Re, paje mm, Re, -paj. Bueno, ahí está A, Paj, Re, Paj Bueno Avanzar página, retroceder página significa eso. Bueno, estas dos teclas la van a utilizar muy seguido. ¿tá? Entonces, ¿qué hacemos acá? Una vez que creamos un keyframe, hacemos. Avanzamos una sola vez. Hacemos un, o sea, apretamos la tecla que dice avanzar página. O sea, up. Page. Ahí está. Eso nada más. Y entonces acá lo que hacemos es ingresar. Hacemos un clic y le ponemos 0 Le damos Enter. Y fíjense que se creó un fotograma. Si quieren verlo mejor, aprietan acá, le hacen como una especie de zoom, pero no se los recomiendo. ¿Por qué? Ahora, ahora se van a dar cuenta. Si quieren, pueden dejarlo ahí, si quieren. ¿no? Yo estoy acostumbrado a trabajarlo ahí, en cero. También se puede. Ustedes trabajenlo en la medida que quieran, pero más o menos por ahí, ponele. Entonces, hacen un clic afuera para deseleccionar los puntitos. Ahora sí, seleccionan los dos. Hacen un clic afuera con el mouse, con el, el mouse eh, con el botón de izquierdo del mouse Seleccionan solamente los dos puntitos Los dos kifren Y ahora sí, apretan Control-C Ya está, copiaron Apretan a B, J, Pag, De vuelta, avanzan uno Control-B corta Lo pegan Ahora no avanzan uno, avanzan dos Control-B corta, pegan de vuelta Avanzan de vuelta y así 10 veces yo ahí bueno ahí puse 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ahora lo que hacemos es llevarlo a 100 porque si no queda apagado entonces fíjense vamos a minimizar esto vamos a darle play Fíjense lo que hace cuando la línea de tiempo pasa por encima de estos keyframes. Fíjense lo que hace la palabra incondicionales. Listo. Podría haberle dado más tiempo de, de, para que titile, pero yo busqué el tiempo preciso para que parpadee. Tampoco que se emocionen parpadeando un objeto. Ni tampoco poquito. Le di justo lo conté por eso, es como que da la sensación perfecta como cualquier tipo de logo cuando parpadea, bueno eh, todo tiene un porqué por eso yo hago las animaciones así porque tiene un tiempo perfecto para mí, para mis animaciones bueno, por eso decía en un principio cada uno le va a dar los tiempos que quieran, la idea no es hacer que hagas todo igual a mí ni yo, yo cuando aprendí todo esto de la animación, vi tutoriales también, y y aprendí, y al principio hacía todo igual a, a, a la persona, eh, al, al youtuber, ¿no? que enseñaba cómo usar After Effects, y yo hacía todo igual. Y, y me di cuenta que cada dos por tres que me, con, me topaba con algún diseñador o alguien que estaba aprendiendo, que estaba en lo mismo que yo, y me decían, che, ese lo copiaste del, del youtuber tal, este, te choreaste esto, te, siempre viste, no todos te van a decir eso, pero... Siempre van a estar insinuando. O oh, siempre está el típico que te dice, vos haces todo igual. ¿Viste? Copias y pegas, copias y pegas. Seguramente usás plantilla. <ríe> no tienen ni idea lo que estoy haciendo. Vos, ahora que llegaste a mi canal, ves todo el lío que es hacer un logo 2D. Así que nada, vos también lo podés hacer. No te preocupes. En fin, si seguís mis pasos, lo vas a hacer perfecto. Así que, esto mismo, podemos repetir que parpade después. Si queremos que parpadee de vuelta la palabra incondicional Lo que tenemos que hacer es Copiamos todos Control C Nos vamos al segundo 6 Que esto lo, yo lo hago así Control V corta Y pegamos Y fíjense lo que hace Vamos de vuelta para atrás Ponemos play Perfecto Bueno Hasta acá Hicimos parpadear Vimos lo que es eh, separar el logo por partes. Ahora vimos la parte de cómo agregarle los efectos de neón a los objetos. Y lo que estamos haciendo ahora es darle más animaciones a cada capa, ¿no? Parpadeo y todo ese tipo de cosas. Lo que voy a hacer es, eh, en el siguiente capítulo, es enseñarte cómo darle movimiento a las capas. Y eh, darle efectos, ponerle animaciones de fondo, en el caso que quieras ponerle animaciones de fondo. Y ponerle automatizaciones aleatorias, que eso también está bueno porque le da el, es la frutilla del postre a la animación. Así que nada gente, espero que te haya gustado. No lo voy a seguir al video porque si no es muy largo. Eh, y vamos por la segunda parte. Si te gustó este video hasta acá, dale like, suscríbete al canal, así no te perdés los próximos videos tutoriales. Breakdown. No, Break down come on <laughs>